Un día más, queridos hermanos, un saludo desde las cabinas de Radio Renacer Internacional y la Escuela de Santidad Cristo Rostro de Luz, Evangelizando al Mundo. Hermanos, suscribámonos al canal de YouTube y llevemos a la bendición. De ustedes, su hermana Patricia Russo, Meditando el Evangelio según San Juan,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 mas ya había resucitado al tercer día. Y nos dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael y el decaná de Galilea. Los hebedeos y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan vamos también contigo. Salieron y se embarcaron a aquella, en aquella noche, mas no cogieron nada, o sea que no pudieron pescar. Sabemos que algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores y Jesús los había hecho pescadores de hombre. Y dice o nos narra Juan, que ya estaba amaneciendo y Jesús se presentó a la orilla mas los discípulos no sabían que era el señor Jesús porque ya él había resucitado y dice el evangelio que Jesús les dijo muchachos tenéis pescados ellos contestaron no señor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 Sabemos que este discípulo es Juan y que estos discípulos de esta narración eran pescadores, o sea que tenían experiencia pescando. Sin embargo, esa noche no habían cogido nada. Más al oír que era el Señor, como lo dijo Juan, o sea, Simón y Simón Pedro, que estaba, que estaba allí cerca y en aquellos tiempos se ponen también un traje de baño o se puso la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de la tierra más que unos 200 codos. Remolcando la red con los peces, hermanos, damos cuenta que estos discípulos siguieron las indicaciones del, del señor jesús a veces hermanos en la vida no podemos decir yo sé lo que hago tengo experiencia no hay que ser obediente y hacer lo que dice el señor hermanos siempre el señor sabe más que todos nosotros y nos tenemos que dejar guiar por él y no podemos hacerlo sin el er nuestro trabajo nuestra labor en la vida y dice juan en el evangelio que al soltar a tierra a los discípulos ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan y jesús les dijo Traed los peces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 hermanos cuando nos dejamos guiar por el señor nuestro trabajo abunda nuestro trabajo sale bien nuestro trabajo se realiza mejor bendito y alabado sea tu nombre santo eres dios hermanos y confiadamente podemos descansar en el señor aunque estemos cansados estos discípulos obedecieron a jesús Echaron la red, como el Señor les ordenó. Estos discípulos se unieron y obedecieron. No solamente Pedro es el pescador, bendito y alabado sea el Señor, sino unidos en la pesca trae resultados, todos unidos sus fuerzas y la pesca es abundante. Aquí vemos que Juan el discípulo amado, que es Juan, podríamos decir que el Señor el Señor amaba a todos. Cuando hacemos la voluntad del Señor, somos amados por el Señor como la niña de sus ojos, y Juan recordó la palabra del Señor.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 toma el pan y se lo da y lo mismo el pescado hasta que la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos los peces y se dan cuenta que el resucitado de entre los muertos está entre enfrente a ellos hermanos sabemos que Jesús resucitó en cuerpo y en espíritu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 tenemos que estar unidos. Bendito y alabado sea el Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Hermanos, para ser pescadores de hombre, o sea, ser discípulos del Señor Jesús, Santo eres Dios. Y en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los últimos versículos... Él es, dice, podemos leer que Él es la piedra que desecharon los arquitectos y que, se, y que se había convertido en piedra angular, bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, sin Jesús no hay salvación en ninguno otro, pues Él bajó del cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debemos ser sal salvos. si sí, hermanos, este nombre está sobre todo nombre y ante el cual se dobla toda rodilla. Y en el Salmo 117, si seguimos leyendo, dice la piedra que desecharon los, ar los arquitectos es ahora la piedra angular. Eso lo podemos leer bendito y alabado sea tu nombre hermanos sabemos que simón pedro es la piedra que jesús utilizó para edificar a la iglesia pero la piedra angular es jesucristo o sea lo más importante o sea que jesús es el centro más grande que todo dios así lo quiso nada podemos hacer sin Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, le, si leemos el Salmo, que después que Pedro y Juan hablaron al pueblo, después que fue sanado el paralítico, los sacerdotes y los guardias del templo y los saduceos encargados de la iglesia, apresaron a Simón, Pedro y a Juan. Y después, cuando les preguntaban por qué habían resucit por qué había resucitado entre los muertos, y por eso los apresaron y los metieron a la cárcel, pero muchos de los que habían oído, bendito y alabado sea el Señor lo que pedro y juan predicaban creyeron y dice jesús nos dice pedro y juan que cuando jesús predicó cuando ellos predicaban de jesús y su palabra eran más de mil hombres me imagino que si contaran los hombres mujeres y los niños fue el doble gloria a dios Hermanos, por eso los escribas y los saduceos, como dice Anás, Caifás y Alejandro y familiares de los sumos sacerdotes, apresaron a Juan y Pedro, o sea, hicieron o interrogaron a Pedro en la cárcel. Y les preguntaban con qué poder y en nombre de quién habían hecho todo esto. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice que Pedro respondió con el poder y enura del Espíritu Santo y les dijo, jefes del pueblo y ancianos, lo hemos hecho en favor de un enfermo, pero nosotros lo hicimos en el nombre de Jesucristo el nazareno. Amén. Hermanos, en ese tiempo, quien predicaba a Jesús, tenían problemas legales y religiosos. Como dice la Biblia, si queréis servir al Señor, prepárate para la prueba. Y tomando eso como ejemplo, hoy mismo pasa lo mismo. Así que, hermanos, si ahora también predicamos a jesucristo también tendremos problemas más si queremos seguirlo tenemos que prepararnos para la prueba y podemos preguntarnos a nosotros mismos que nada ni nadie nos aparte del señor bendito y alabado sea el señor tenemos que estar seguros que nada ni nadie podrá separarnos, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo angosto, ni las alegrías, ni los problemas. Nada, hermanos, nos podrá separar del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y si morimos en Cristo, pues tenemos la vida eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a recordarnos lo que María, la madre de Jesús, nos dijo, que oráramos, que hiciéramos lo que Él dijo. Y él nos dijo, orad los unos por los otros, bendito y alabado sea el Señor. Padre amado, santo, poderoso, acepto las promesas tuyas, Señor amado de la gloria. Yo levanto mis manos, Señor amado poderoso de la gloria, y en mi espíritu, Señor amado poderoso, dentro a los hogares y dentro a los hospitales. Y toco a cada enfermo, Señor, permíteme que pueda decir como dijo Juan y dijo Pedro, que ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, papito santo poderoso. También te oro, Señor, poniendo mis manos sobre estos cuadernos por toda la gente y los nombres apuntados aquí, Señor. Tú los conoces con nombre y apellido, y sabes cuáles son sus necesidades, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que les dé su milagro, bendito y alabado sea tu nombre. Por los que escuchan este audio, Señor amado poderoso, también me pongo de acuerdo con ellos y te pido que les conceda su milagro, Señor amado santo poderoso. Bendito sea Dios. Te presento, Señor amado santo, a las peticiones de todos los grupos, Señor amado poderoso de la gloria. Bendito sea Dios. Por los que están en los asilos, Señor. Por los jóvenes con sus necesidades, por los niños, Señor amado poderoso de la gloria bendito sea dios amado santo poderoso por tu iglesia santo de la gloria por todos los que trabajan en ella papito santo poderoso por mis hermanos los seguidores de jesús te los presento señor por mis hermanos en la fe por su casa señor amado santo poderoso bendito sea dios por cada servicio que se hace cada día señor amado santo te lo presento en el nombre de jesús por mi vida, Señor amado poderoso, por mis intenciones, Señor, por mis necesidades, por mi familia, por mis hermanos en la fe, todos, Señor amado poderoso de la gloria, bendito sea Dios, por la paz, Señor amado poderoso de la gloria, por Ucrania, santo eres, pelea tú su batalla, Señor, por Rusia, Señor amado santo, que se acabe esta guerra, Señor, por todos los que tienen un mando, Señor, en cada país del mundo, Señor amado santo, Pone un corazón de carne, Señor. Quita el corazón de, de piedra que tengas que quitar, Señor. Convierte a todo tu mundo porque por todos moriste, bendito y alabado sea. Te presento a tu pueblo escogido, a Israel, bendito y alabado sea. Santo, santo, santo, no permitas que nadie nos aparte de ti, papito santo poderoso. Te amo, Señor, te necesito, te bendigo, te glorifico, te doy a ti el honor, la honra. Santo, santo, santo, y mi alma te dice amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén.